No encontré la parrilla, man. Había que guardar no sé dónde. Y... Sí. Estaba guardada y perdida. Claro, correcto. Sí. Esas cosas que las guardáis y también que después no las vuelves a encontrar nunca, idea. Hey guys. ¿Qué vas a ¿Por qué también el código? ¿Y comías? Yo ya no he comido. ¿Hm? Me acabo de dar cuenta que este vlog va a salir el miércoles y el martes saqué el vlog anterior cuando hice la pregunta, jamás que termine sin preguntas ni respuestas. Es como que estoy... como que engordeando? Ah, hoy día no fue un gran día en el trabajo. No, ah, la energía no, la... Pero hoy día juega Chile, viene un nuevo amigo a, a ver el partido acá, hemos asado. Yo obvio, juega pues de Chile. A mí no me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho lo asado. Tengo el preguntarle al árbol Hoy quiero sacar el vlog mañana. Así me pongo al día y todo, el día, pero. Ay, no sé. Sí, no eh, lo eh, está en ya me está comiendo. <risa> y le dijeron señora Monse en la policía seguro. Sí, en Medline. Hola señora Monse. Oh. Ya mientras las chiquillas se van sí. al día, voy a hacer el pregunta en el álbum. Ya, o Sebastián Valle dice que su habilidad sería eh, tener memoria fotográfica, hacer las pegas o lo que sea que esté haciendo sin carga emocional. Eso compadre es se llama fo. Valesca del Carmen Muñoz López dice la habilidad de poder teletransportarme a lugares muy lejanos. Yo usaría eso como para llegar media hora más temprano a la casa, así poder editar media hora más. Daniela Ayala, mi hermana, dice la habilidad de no perder las ganas de soñar. Sobre eso. Me encanta y agradezco todo lo que soy y tengo y para Aburrido. Vale, Su dice hay dos habilidades que me gustaría tener. Una, dibujar. Y La segunda es patinar. Me encantaría poder trasladarme de un lado a otro arriba de unos patines. Ah, y mi pregunta para ti es... Ah, mira, me hace una pregunta. ¿Has vuelto a ver tus primeros vlogs? Extraña eso de tu publicar todos los días. Sí, de repente le, le pego una revisada a revisar los episodios favoritos que estaban saliendo... Acá es una lista que tengo en YouTube Sí, igual vale, era no entre de publicar todos los días Pero... Claro, tenía más tiempo No trabajaba Así que... ¡Eso nomás! Estoy... ¡Eso, gracias! ¡Oye, con esto saca, es ¡Con esto ¡Oh! my Caballero, váyanse con Gracias por todo, compadre. Gracias a ustedes. No, a ustedes. Caballero, caballero. Agua <risa> linda. <risa> <risa> <risa> Samo. Hoy aprendí que te estoy viendo un poco más gordito, los, los primeros vlogs igual me gusta verlos porque son como inocentes, o sea, porque tienen como una textura medio extraña, como de niño chico. Y me gustaba eso de publicar todos los días, de ver, oh, alcanzo, no. Ahora también me gusta darle su tiempo a cada cosa, a la radio, al blog, a mi relación. A mi vida. Tenía diferentes responsabilidades y diferentes intereses. Sacar un vlog al día era bastante entretenido. Ahora igual podría hacerlo. Grabo en la noche, grabo en la mañana y dictadura almuerzo. Sin volar. Aquí los chicos hicieron me vinieron a ayudar a hacer el vlog con su equipo <laughs> <laughs>